Duro descargo de Giannina Maradona tras el explosivo mensaje de Diego Adalma: recibí puñaladas y desprecio. La hermana de la actriz se expresó luego de que su papá le enviara un polémico saludo de cumpleaños. Fuerte.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 Feliz cumpleaños Dalma, escribió Maradona en la red social, acusando una vez más a su ex -mujer, Claudia Villafañe, de haberle robado. Por su parte, Dalma salió al cruce en Twitter haciendo mención a su hija Roma, a quien Diego no conoce ya que están distanciados por el conflicto con su mamá.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 Su hermana Gianina, que también está alejada de su papá, se expresó a través de Instagram Stories. Primero, publicó con ironía. Pleasen no cuestionen ni quieran hablar conmigo lo que escribió Diego Armando. No me interesa debatir lo que hace el otro. No me suma. Gracias, y ajegó un emoji que decía se acabó. Pero minutos más tarde realizó un duro descargo, en el que abrió su corazón sobre la relación con Diego. Yo dejé todo de lado por ver la felicidad en la cara de otros, por priorizar lazos o por el simple hecho de pensar que todo valía la alegría de las personas que quería. Sentía que había que dejar de lado el dolor que ciertas personas me habían causado porque yo era diferente. Sin embargo, del otro lado lo único que recibí fueron puñaladas y desprecio. Volvió a ser lo que nunca dejó de ser. ¿Me enoja? ¿Me duele? No. Ya no. Porque dejé de esperar que el otro actúe como lo hago yo. Asumí que yo soy así, yo doy más de lo que recibo y que hay personas que solo te usan cuando necesitan algo a su favor y después se olvidan que ese o ese hija, hermana o conocida. Aprendí que el otro es simplemente otro y que yo no puedo exigir que las cosas cambien, porque el otro es simplemente otro.